El amianto es un material que fue utilizado de forma masiva en diversos sectores productivos de, de la comunidad autónoma vasca. ...por los daños que ocasiona en la salud humana... ...entre ellos diversos tipos de cáncer... ...y otras dolencias de extrema gravedad... ...y tras ir acotándose su uso en la legislación... ...a lo largo de varios años, en el año 2002... ...fue completamente prohibido su uso... ...y su comercialización en el conjunto del Estado. Pese a la prohibición de uso y comercialización... ...el amianto continúa instalado... ...en cantidad de emplazamientos... ...destacándose un número indeterminado de edificios... ...tanto públicos como privados... ...así como las tuberías de las redes de agua y saneamiento... Merece especial atención las uralitas presentes en explotaciones rurales, de carácter doméstico, familiar, pero también en un buen puñado de edificios de Bilbao, garajes, patios, azoteas o el tejado de algún supermercado. Orrengestes, Honduras está tenda instalado tal en satiric andiena ari en aridela gaurregun. Aliento da urtean la sorci, milla persona ilcendituena Europan. Eterio tamales es gora eringolu. En el conjunto del Estado se estima que podría haber 130.000 fallecimientos a causa del amianto antes de 2050. Europa Co va en bimieta rogeta bico e iraien ogeta e, sorci, comunicación en eta lege Lo que planteamos es que este pleno inste al equipo de gobierno a avanzar en ese sentido como establece la disposición transitoria 14 de la mencionada ley, porque hasta el momento los pasos dados han sido claramente insuficientes. Pero además, y con el objetivo de prevenir situaciones de contacto innecesario con fibras de amianto y sus posibles perjuicios en la salud, solicitamos además en nuestra proposición que se dé información pública, en comisión, tanto de las conclusiones arrojadas en el estudio para realizar el inventario de emplazamientos que potencialmente puedan tener amianto como del calendario de retirada del mismo.